la limpieza previa de las zonas a desinfestar con el gel cuchicarachicida, limpiar los drenajes y secar las superficies húmedas colocarse guantes y aplicar el gel con el inyector en línea continua evitar contacto con las mascotas mantener fuera del alcance de los niños no es tóxico pero no ingerir